Muy bien, y vamos a continuar entonces con la próxima presentación. Eh, IXP Yucatán, desafíos y oportunidades desde la perspectiva de la comunidad IXSI. Para eso tenemos a dos presentadores. Eh, en primer lugar, Carmen Denis, directora de Internet Exchange Services Yucatán, acompañada de Gilberto Burgos de Santiago, miembro del consejo directivo de, ese mismo, de esa misma organización. Los recibimos, por favor, con un aplauso en el escenario. Gilberto y Carmen, entonces, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, eh, bueno, bueno, sí, gracias. Eh, bueno, ¿hacia allá? bueno, como veo que todos apuntan hacia allá, hacia allá voy a apuntar. Muy buenas tardes. Eh, la verdad que es un, es un privilegio compartir este espacio con ustedes, por supuesto, aquí con mi colega Gilberto. y bueno, yo voy a iniciar esta charla y lo primero que queremos compartir es que este es un trabajo de lo que estamos haciendo en nuestra comunidad. Lo que estamos haciendo, eh, ahí va, a ver si me funciona. A ver. Ah, que de repente, soy medio torpe en esto, disculpen. Bueno, entonces venimos a compartir lo que nosotros estamos haciendo desde nuestra comunidad de Yucatán en el sureste de México. Nosotros estamos ubicados en esa hermosa península donde se encuentra el castillo de Chichen Itza. Y, y antes de que Gilberto pueda hablar, él como, como presidente del comité técnico de, del IXP Yucatán, antes de que él pueda contar nuestra historia, nuestras vivencias en nuestro inicio de operaciones, lo que nos motiva es compartir cuál ha sido parte de esa historia, parte de lo que a nosotros nos ha tocado caminar, pero no caminamos solos, caminamos en conjunto con ustedes como comunidad y junto con nuestra comunidad de algunos organismos eh, estratégicos de México y con nuestra comunidad local. Estamos construyendo un ecosistema, un ecosistema. Eh, la presentación no me voy a poner a leer, la verdad es que hay información que dejamos que pueda servir como apoyo a otros colegas que están con la inquietud de emprender una comunidad que esté emprendiendo un punto de intercambio. Entonces, de aquí, de estas características, solamente voy a, a, a rescatar eh, que esta asociación, que es una asociación civil sin fines de lucro, es un IXP neutral, eh, es no profit, eh, fue fundada o fue creada el 13 de abril de 2018, pero hasta febrero del 2021 eh, inició operaciones. Pero aparte de que iniciamos operaciones en 2021, parte de la historia que va a compartir Gilberto consiste que también igual en ese inicio de operaciones vivimos otros desafíos. Eh, Contamos con un gobierno corporativo, o sea, tratamos igual de aplicar en, en las buenas prácticas y con, se cuenta con un consejo directivo y un comité técnico. Y Gilberto, bueno, voy a compartir ese trabajo de ese comité técnico, de esa comunidad de operadores de red que estamos construyendo este ecosistema, en donde tenemos, eh, consideramos a los proveedores de, de servicios de internet, a las, en este caso los proveedores de contenido, al gobierno, las empresas locales, las universidades, etcétera. Y lo que estamos haciendo es construir un ecosistema basado en la confianza de una comunidad. Eh, ¿Me pueden creer que no veo lo que, estoy, lo que hay acá porque se refleja la luz? Me voy a poner por acá. Sí, gracias. Este, eh, estamos construyendo una, una comunidad eh, basada en la confianza, en los, en los intereses en común. Y estamos buscando, por supuesto, de lo que nosotros aprendemos de estos espacios, de lo que nosotros eh, eh, vamos eh, compartiendo con nuestra comunidad de puntos de intercambio a través de la QX, pues vamos adoptando y considerando todas esas buenas prácticas desde su inicio de operaciones. Algo muy importante eh, que nos, nos gusta compartir es que para darle un, un poquito de orden, un poquito de, de estructura a la construcción de un ecosistema, lo que hacemos es eh, nos basamos en tres ejes de acción que es un eje, es la construcción de la infraestructura, pero también igual de los servicios y también igual la de la adopción de las buenas prácticas. ¿sí? Eh, también igual nuestro eje central es la construcción de comunidad, esa comunidad que es la que eh, nos, en este caso, eh, no solamente la local, sino que igual nos sentimos identificados a nivel nacional, inclusive hasta con otras organizaciones, con nuestros demás colegas de XP que, van, que ya existen o que van en surgimiento en México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 qué desafíos presentamos en el tema de alojamiento y, bueno, en este caso, cómo estamos haciendo frente a la adopción de buenas prácticas como es MANARS. Esta es nuestra comunidad, no solamente somos Gilberto y yo, esta es nuestra familia del IXP, conformada por un consejo directivo, por un comité técnico que preside Gilberto, pero que está representado por los socios y también una comunidad que es la, la, la que en este caso está, eh, que en algún momento va a salir beneficiada directamente o que en algún momento ya están trabajando en la construcción de capacidades para poder en algún momento llegar al punto de intercambio bueno entonces eh, antes de cederle la palabra a mi colega eh, Gilberto eh, solamente queda eh, compartir que cada una de estas organizaciones que salen al pie de esta presentación son los que nos han acompañado en todo este camino. Así que muchísimas gracias. Adelante Gilberto. Muchas gracias. Eh, buenas tardes a todos. Un gusto saludarles. Eh, pues como comentaba mi, mi compañera Carmen, les, les voy a platicar sobre las lecciones aprendidas que hemos tenido en el inicio de, de operaciones del IXP Yucatán.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 todo lo que, lo que era requerido para poder eh, plasmarlo, desde luego ya en las, en las configuraciones de cómo iba a, a funcionar el, el IXP. Eh, de los segundos puntos es el, el IXP Manager. Eh, la verdad es una plataforma esencial para, para todo el, el, el trabajo que, que se ve reflejado en el IXP. Eh, nos da toda la información necesaria por todo el, el peering que se realiza, el intercambio de tráfico. Y nos ayuda también a, a, a saber el, las estadísticas y el volumen de tráfico que, que estamos compartiendo entre los distintos miembros que, que comparten en Internet, en el, en el punto de intercambio. En, pusimos también el road server, en, utilizamos BIRD, eh, RPKI Validator y, y Ford en, Habilitamos una, una mesa de ayuda. En, parte de lo importante que hemos plasmado con nuestros miembros es el el poder apoyarnos entre sí, el poder dar una respuesta oportuna cuando alguien tiene una necesidad, desde luego que, que es eh, para ellos de mucho valor que podamos eh, dar una solución en el momento que se presenta un incidente. Eh, tenemos las alertas y monitoreo de NAGIOS. Eh, tomamos toma de decisión en, en, sobre el uso de qué virtualizador utilizar. Parece algo tan simple, pero tomamos y estudiamos opciones para usar un virtualizador eh, y escogimos, ahí lo, lo, lo puse para que lo seguramente muchos lo, lo conocen, elegimos Ganetti, lo cual en eh, tiempo después, voy a comentar en, en un momento por qué, eh, realmente confirmamos que fue una gran decisión para, para nosotros y por los retos que enfrentamos en, en lo posterior. Eh, tuvimos... Harto volumen de, de capacitaciones, eh, no dejamos de capacitarnos desde el inicio. Nadie nos, nos, nos dijo previamente o no es algo desde luego muy común encontrar un ABC de, de cómo hacer un IXP, ¿sí? ni, ni cómo conformarnos, de, ni cómo estar en, entre las diversas organizaciones o, o, o las diversas maneras en las que puede operar un, un IXP. Nos capacitamos eh, en sobre todas las plataformas también. Y, y que estemos listos para, para continuar cierta, cierta operación. El acompañamiento con la conexión de los tres primeros miembros, tuvimos ahí el acompañamiento, nos estuvieron apoyando en Mauricio de, de Socium y las diversas organizaciones que ya mencioné para que todo esto vaya sobre un paso seguro, que, que podamos ver el intercambio de tráfico inmediato. Y también en algo muy importante que hicimos, el registro de las plataformas en PINDB y XPDB, y Manners, eh, seguramente ya en los días previos ya, ya vimos mucho sobre este tema. Y, y Peer fue, in fue muy importante en entender que tenemos que estar presentes en Peer para que los CDNs puedan vernos y, y, y, y tengamos la presencia como IXP en, pues en el mundo. Brevemente, parte de lo que hicimos con el trabajo de, de, de switching y el esquema de direccionamiento fue identificar todo el direccionamiento que tendríamos que organizar para IPv4 y de igual manera lo hicimos para IPv6, de manera que al momento que los miembros ya puedan unirse e interconectarse, poder asignarles lo, lo correspondiente para, para que esto sea posible. Este es, bueno, algunas pantallas de nuestro IXP Manager, en, en, la, en la parte izquierda vemos claramente cómo estamos en, compartiendo el tráfico, es la matriz de, de compartición de tráfico entre los diversos asns de, de nuestros miembros, vemos en, pues, la, la gráfica de, de la compartición de tráfico en, en el IXP y así mismo podemos verlo por cada uno de los miembros. Y vemos el, el listado de, de la velocidad y el registro que tiene cada uno de nuestros miembros que al día de hoy comparten tráfico. Tenemos eh, bueno aquí hay unas pantallas del Road Server y, y el Looking Glass eh, que, que nos ayuda precisamente a, a, a tener este, esta claridad en, en, entre la compartición de tráfico que se está dando y el RPKI Validator y Fork en que se ocupa en la herramienta de monitoreo y administración de IXP Manager, por medio de, de ellos se logra, en donde se dan de alta los asociados al nodo de, de intercambio. En, aquí ven en el ejemplo de la imagen cómo ya vemos que, que, que tenemos la, la validación de RPKI para, para determinado nodo. Tenemos el, el, el monitoreo por Nagios Core. Y tenemos nuestra plataforma de, de Helpdesk que nos ayuda, como les comentaba, a dar un mejor servicio eh, proactivo y desde luego reactivo a lo que nos, también nos manifiestan los miembros que puedan tener bajo sus incidentes que, que nos hacen llegar. La plataforma PIDIN como comentaba, ya tenemos la, la presencia que cuando empezamos a conocer la, la necesidad de estar en presentes y, y que nos conozcan los CDNs, pues es es algo elemental y, y básico para que podamos tener eh, esta representación. Y el último desafío que hemos tenido en, en, en este último año fue la decisión de cambiar de domicilio de, de nuestro IXP. Nosotros iniciamos un IXP, el, el IXP, en el norte de la ciudad, lo que vemos ahí representado en el, en el punto verde, y posteriormente por, por temas de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 Y dejamos vivo el IXP. Una vez que ya estábamos en el nuevo data center, fue transparente pasar todas las máquinas virtuales a, al, al, al nuevo data center y terminar de migrar todos los equipos que habíamos dejado previamente en, en el anterior data center. Y aquí algo de, del trabajo que, que se estuvo realizando. Por último, de mi parte, eh, como comité técnico...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 Bueno, pues ya casi estamos llegando al, al final de, de esta sencilla presentación. Eh, aquí nada más es para compartir qué es lo que estamos haciendo en este momento, sobre, con eso vamos a, a estar concluyendo. Eh, oh, bueno, ICSI, y con, gracias al apoyo que hemos tenido con, con la KiX Internet Society y la CNIC, bueno, hemos podido, pues estamos participando de, de Manners y estamos ayudando a nuestra comunidad de, de, de participantes, de asociados de ICSI. A que, a que igual participen en el programa de operadores de red que tiene Manners, uno de, de, de sus cuatro programas, ¿no? Eh, inclusive aquí el, este asociado que se llama RAM, está igual por acá, entonces, digo, es, es, o sea, la transmisión es que la comunidad de ICSI también igual conoce de esta comunidad, conoce quién es LACNI, conoce quién es la comunidad de LACNO, conocen quién es la KIEX, entonces eso es lo que igual eh, tratamos de transmitir, ¿no?, que no es una comunidad aislada y que está ahí construyendo un ecosistema, sino que esta misma comunidad es, se siente parte de esta familia, de esta comunidad. Bueno, y nosotros seguimos trabajando para… Eh, para ir acompañando a la comunidad de, de asociados y a los que están en proceso para que eh, puedan participar igual de, de manners. Bueno, este, nosotros trabajamos en una agenda en común, eso es lo que nos rige, siempre hay un acuerdo. Eh, ahora, como bien mencionó Gilberto, trabajamos en la portabilidad hacia el nuevo sitio, estos son algunos de los puntos que estamos y eh, seguimos trabajando en este año: el despliegue de IP versión 6. Eh, que allí nos estamos apoyando, buscando cómo, cómo, cómo, nos, cómo nos vamos a, a ir apoyando en este caminito. Y también igual, bueno, eh, también igual estamos buscando la vinculación con, con practicantes de universidades para que igual los formemos y ellos posteriormente puedan participar o puedan eh, hacer sus prácticas con los asociados, pero ya con un conocimiento previo, ¿sí? De que es la gobernanza, temas básicos de ruteo, etcétera. Y estamos trabajando muy fuertemente en estrategias para incrementar nuestra masa crítica de intercambio de tráfico. Bueno, ¿qué tenemos en proceso? Eh, estamos ahorita, justo en estos días, estamos en la puesta de operación, por fin, de nuestro propio tránsito a Internet, que nos va a servir igual eh, para poder dejar en operación nuestro primer caché, nuestra primera CDN. A través de este mismo enlace de, de tránsito eh, tenemos igual comprometido el poder liberar por fin nuestro colector de rutas, el DNS reverso, un servicio de anco de Rive Atlas, igual un root server. Esto gracias a un apoyo de LACNIC con infraestructura. Entonces ya están listos los servidores, ya están configurados o algunos están en proceso, pero lo que nos hace falta es ese primer punto, poder dejar liberado ese tránsito internet. También igual estamos preparando la llegada de nuevos miembros que están viniendo de otros estados de la, de la península. La península está compuesta de tres estados, ahora hay uno que está llegando de Campeche. Y también igual algo muy, muy importante, aunque sea este sea un espacio técnico, es muy importante la colaboración y la participación en comunidad. Estamos sumando sinergias con el ejemplo que ustedes nos dan en estos espacios de poder colaborar y ir de la mano y haciendo una, una agenda en común con nuestros colegas de YXP que hay en México, como es el caso de Citi, que aquí tenemos a Silvia, tenemos igual a Mexayez, que también igual acá se encuentra Mauricio Flores, y también igual del IXP de Monterrey, que viene re este, eh, representado en, esta, en este evento por Salvador Vaquero. ¿no? Entonces, todos somos una sola comunidad, y en algún momento, también igual de ellos, vamos a aprender de cómo han ido sorteando esos desafíos, y eso es algo que, que consideramos muy importante. Eh, solamente eh, nos queda eh, a nombre de, de la familia de ICSI eh, poder realmente agradecer a Internet Society a LACNIC, a LACIX a NIC México, Edmundo, muchísimas gracias y por supuesto igual a Social así que muchísimas gracias y aquí estamos Gilberto y una servidora que damos a sus órdenes Muchas gracias, gracias. Bueno eh...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 Sí, qué, qué, qué bueno que, que tocaron esa pregunta. Eh, en parte de, de lo que se comenta es que nosotros crecimos o estamos creciendo como, como comunidad eh, en la participación tanto del comité técnico y quienes estamos involucrados en todo el, el trabajo y el proceso del, del IXP Yucatán, eh, pues lo hacemos como, como actividades adicionales a, a, a, nuestras, a nuestras labores, ¿no? aportamos desde cada uno de los miembros que, que intercambiamos tráfico o que pertenecemos a la sucesión aportamos de nuestro tiempo para que todo lo requerido, incluyendo el soporte que, que mencioné, pueda pueda ser efectuado por cada uno de nosotros. Y sí, inmediatamente eh, lo tenemos todo documentado. No no utilizamos algún software específico, pero sí eh, tomamos acciones y documentamos. Y mencioné tenemos la, la mesa de ayuda por lo cual todo ahí también eh, Queda registrado. Gracias. Gracias, Henry. Ok. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor, al micrófono? Hola, buenos días. La verdad es que solamente quería felicitar a, a, a Denis, a Gilberto y al equipo de, de, de ICSI. Por, el, por los precedentes que están sentando en cuanto a organización. La verdad es que está bastante bien estructurado. Hace rato que presentaba a Douglas el tema del buen comportamiento de un XP, yo decía, ¿y dónde está el manual de usuario de un XP? O sea, ¿dónde están las checklists que tenemos que hacer? pero la verdad, todo se construye en el camino. Entonces, eh, conociendo ya la historia y conociendo más detalles, me parece que es una labor eh, bastante importante eh, y que al menos eh, yo como representante del IX Monterrey eh, tomo para poder, digamos, hacerlo más rápido, más eficiente y tomar las mejores prácticas. Creo que ayuda, ayuda muchísimo, al menos en nuestro proyecto, y yo espero que también ayude a otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Gracias, Salvador. Bueno, eh, si no hay ninguna otra pregunta, eh, un aplauso para Carmen y Gilberto. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, Carmen, Gilberto, nos despedimos. Gracias.